Muy buenos días mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este Tiempo de Oración. Nos gozamos en este día porque Dios está con nosotros siempre ayudando y bendiciendo nuestra vida. Hoy vamos a estar orando por diferentes motivos, pero queremos también orar de manera específica para que se rompa toda atadura por la desobediencia a Dios. Desde hace mucho tiempo se ha vuelto una práctica errónea minimizar este pecado de desobediencia a Dios. Muchos cristianos son desobedientes a Dios y tal vez se conforman porque obedecen. Muchas o pocas cosas de la palabra, pero ignoran o desobedecen abiertamente otras. Y eso es grave. Eso lo pone en desventaja para combatir, para hacer frente al enemigo. Y también lo ponen en desventaja porque no se hace merecedor o merecedora de las promesas que Dios estableció en su palabra a los que lo obedecen. En el libro de Proverbios, el capítulo 28, hay un caso una expresión tremenda de esto de lo que significa y lo que implica más bien no obedecer a Dios, miren lo que implica no obedecer a Dios dice la palabra pero si te niegas a escuchar a tu Dios y no obedeces fíjese usted, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y ahí viene una lista larguísima de maldiciones que caen sobre la persona desobediente. Dice que maldito será en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta hoy está hablando de tus alimentos, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, qué cosa tan tremenda, el fruto de tu tierra también es maldito, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Esto es bien bien tremendo, bien importante, que nosotros tengamos muy en cuenta esto, que la desobediencia es un pecado mayor, un pecado que nos pone en el camino de la maldición. Repito, la desobediencia es un pecado que nos pone en camino de la maldición. El Señor está haciendo un llamado a su pueblo constantemente a la obediencia, Recuerde que en el huerto del Edén, el pecado que hubo, un pecado de desobediencia, el Señor le dijo, no comerás de este fruto, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre desobedeció. El ser humano tiende, tiende siempre a desobedecer a Dios. Por cualquier motivo, desobedece al Señor. Y eso crea maldiciones crea atadura y el Señor hoy te está diciendo rompe esa atadura arrepiente de tu pecado de desobediencia y lo más grave es que muchos cristianos pueden ser cristianos verdaderos o entre comillas o simples creyentes viven en desobediencia y se han acostumbrado a eso a obedecer unas cosas sí otras no entonces por ejemplo dice escojo Orar, escojo tener fe, porque me conviene. Yo quiero que el Señor me bendiga con este y lo otro. Entonces, oro y con fe y listo. Asisto a algunas reuniones de la congregación, pero las demás cosas del Evangelio las echo hecho a un lado. Y como se le ha enseñado que usted solamente necesita fe para obtener todo, y ahí va. Y resulta que su vida no avanza. Está estancada porque el Evangelio no es solamente fe. La fe es un fundamento del cristianismo, del Evangelio de Jesucristo. Pero hay otros, como la obediencia, el amor. Tu relación con Dios a través del Espíritu Santo, la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, que es fundamental. Tantas cosas que el cristiano, entre comillas, echa a un lado. Tal vez porque no se le ha enseñado bien la palabra como es debido. Y entonces se enfrasca en lo mismo, en lo mismo, y eso no le está dando resultado. Entonces, alguien le dice, no, es que te falta todavía más fe. Cuando el Señor dice que con una fe del tamaño de un granito de mostaza es suficiente para hacer trasladar los montes a la mar. Gloria no sea el nombre del Señor. Pero no le dice, revísate. Estás en desobediencia. ¿En qué le estás fallando al Señor? Porque si estás orando con fe, y de verdad que tienes fe, y el Señor no te responde, es porque algo malo está en tu corazón, en tu vida. Algo que está fuera de la voluntad de Dios, que no permite que el Señor te bendiga. Sino que estás en maldición y sigues en maldición. Hoy el Señor nos llama a que hagamos un acto de arrepentimiento. Expresemos que nos arrepentimos de todo pecado de desobediencia. Y oramos así, diciendo al Señor... Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra la mereces. Te damos gracias por la vida, por la salud, por tantas bendiciones, Señor. Aunque tú, Dios de la gloria, no has bendecido. Hoy estamos delante de ti reconociendo nuestros pecados. Y de manera especial reconocemos el pecado de la desobediencia. Señor, perdona porque me he acostumbrado a vivir obedeciendo unas cosas sí y otras no. Pensando que estoy bien y eso no está bien. Hoy reconozco que no está, no estoy bien ante ti por eso. Porque hay cosas que no estoy cumpliendo y sé que no las estoy cumpliendo. Así que te pido hoy perdón y que me ayudes. a Ser una persona obediente. Quiero obedecer tu palabra, Dios. No quiero vivir en desobediencia porque hoy he entendido que al desobedecer estoy caminando por sendas de maldición, Señor. Yo no quiero maldición ni para mi vida, ni para mi familia. Por eso hoy me arrepiento. Le digo, Señor, perdóname. Voy a revisar y voy a corregir lo que tenga que corregir. Mi estimado hermano, hermano, usted sabe en qué no le está obedeciendo al Señor. ¿En qué está usted en desobediencia? ¿Qué hay en su corazón? En su corazón hay odio, rencor, resentimiento, deseo, venganza, amargura. Y usted lo ha consentido y ahí lo tiene. Porque... Cree que nadie lo ve, pero Dios sí ve su corazón y ve lo que hay allí. Y eso no le deja avanzar, no le deja prosperar, no le deja que el Señor le bendiga. Antes, usted misma está trayendo la maldición. El Señor te dice, mira, he puesto delante de ti dos caminos. El camino del bien, el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge el bien para que te vaya bien. Escoge el bien para que estés en bendición, pero muchos escogen la desobediencia, el camino del mal, la maldición. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayude, ayúdanos, Señor, para ser obedientes a ti, Señor. Tal vez hay cosas difíciles de dejar, pero con la ayuda del Señor lograrás, mi estimado hermana, hermana, lograrás que el Señor te quite eso. Tú lo rechazarás, renunciarás. Dile, Señor, yo renuncio. A este pecado renuncio a la desobediencia. Renuncio a esto que yo sé que te he fallado. Renuncio dice pecado, oculto y vergonzoso. Porque hay cristianos con pecados ocultos en su corazón. Y el Señor ve todo lo íntimo que tienes ahí de tus pensamientos, lo más íntimo, lo más recóndito en tu corazón. El Señor lo está viendo. Y el Señor te dice hoy: arrepiéntete. No sigas así. Eso no es, no te da buen resultado. Antes vas Peor y peor. Es el llamado de hoy. Para que te arrepientas de todo pecado. De toda maldad. Dios mío. Mira cuántas personas. Por su desobediencia. Están también. Sus hijos. Las personas que dependen de él. Sufriendo esas consecuencias de la desobediencia. No es que sus hijos tengan la culpa. No es que la culpa se transmita. Pero sí las consecuencias. Pueden afectar tu generación. Las consecuencias pueden afectar a tus hijos. Por eso es necesario que te arrepientas de ese pecado, especialmente de desobediencia en este día. Estamos rechazando ese pecado de desobediencia, repito, porque se ha vuelto costumbre y algo común, como si nada pasara, de desobedecer la palabra del Señor, o de ser unas cosas sí, otras no, y seguimos tranquilos como siendo buenos cristianos entre comillas no, necesitamos ser sinceros, movernos integridad decirle a Dios, mira yo tengo esta dificultad, no puedo Señor, cumplirte esta palabra que tú me dices aquí que debo amar a mi enemigo, no la puedo cumplir, ayúdame porque yo quiero ser obediente a ti esta palabra que me dice que ore por mi enemigo por mi enemiga, no puedo cumplirla Señor, ayúdame para cumplirla porque deseo obedecerte a ti y el Señor te bendecirá. Cuando tú dejes ese paso de obediencia, el Señor te bendecirá. Tu vida comenzará a cambiar. Serás desatado de esas maldiciones. Las maldiciones se irán en el nombre de Jesús. Por eso hoy estamos orando, Dios mío. Muchos oran reprendiendo. Y hay que reprender, sí, demonios, el ataque del enemigo, todo eso. Porque el enemigo es un intruso que se mete en terreno que no debe. Donde no, está, no está autorizado. Y hay que echarlo fuera. Pero muchas veces usted mismo, usted misma le está dando el derecho legal para que el enemigo aflija tu vida, para que el enemigo oprime tu vida. Y si es posible, te tiene cautivo, te tiene cautiva a su merced y no te has dado cuenta. Entonces, fíjense las implicaciones que tiene la desobediencia a Dios. Es necesario que usted tenga ese norte. Obediencia ante todo, obedezca, obedezca. Esto no se trata del evangelio, no se trata solo de fe sino también de obediencia. Por eso el lema que estamos siguiendo en estos inicios de, de este año es liberación y obediencia. Obediencia y liberación. Porque la desobediencia te lleva a la cautividad. Cuando el pueblo de Israel obedecía al Señor, el Señor le bendecía, se movía en libertad. Cuando se apartaban tras otros dioses, venían las maldiciones sobre su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Sé que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y que mis estimados hermanos, así como ese pueblo de Israel era esclavizado cuando desobedecía. Usted también, mi estimada amiga, mi estimado amigo, está siendo esclavizado por su desobediencia. El Señor lo deja su libro albedrío, Pone los dos caminos. Escoge el bien y el mal, y usted está escogiendo la desobediencia, está escogiendo el camino de la maldición. Oramos, Dios mío, en esta madrugada, en este día, para que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, nos ayude. Porque realmente necesitamos de tu ayuda, Dios. Necesitamos que tú sigas actuando, trabajando en nosotros, Señor, porque no queremos conformarnos a como estamos hoy. Queremos ser mejores para ti, Señor, agradarte a ti, meternos en el camino correcto, Dios mío. No salir ni a izquierda ni a derecha, sino seguir firme contigo en el poderoso nombre de Jesús. También reprendemos toda obra de las tinieblas. Y ahora queremos, ya nos hemos arrepentido de todo pecado, Ahora también reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás el diablo, toda inclusión. Ahora sí echamos fuera el espíritu inmundo de desobediencia, echamos todo espíritu inmundo de nuestras vidas, porque nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados de desobediencia. Ese pecado que usted sabe, ya usted se arrepintió. Ahora sí tiene derecho y tiene el poder para echar fuera todo espíritu inmundo. Antes no, y ese es el error que se somete, somete en muchas congregaciones. Liberando sin arrepentimiento eso es lo que la palabra del Señor dice que cuando el espíritu inmundo sale va por lugares desiertos y dice volveré a mi casa de donde salí y la encuentra adornada y barrida, o sea la encuentra lista y viene con otros siete espíritus peores, por eso el postre estado de esta persona viene a ser peor porque no se ha arrepentido no se ha sometido al Señor, porque la palabra del Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos, eso es la moda, orar por liberación en las congregaciones. Personas sienten alivio, son liberadas muchas veces, verdaderas o no, son liberadas, pero otras veces vuelven a ser oprimidas por el enemigo. Y dentro de un, un tiempo prudencial, un tiempo de unos meses tal vez, o, mes, o un mes, nuevamente necesitan, que se liberte, entonces la lucha es peor porque el espíritu inmundo viene con otros espíritus peores que él. Entonces Dios hoy te dice arrepiéntete y cuando te arrepientas de verdad, de corazón, entonces reprende para el enemigo, suelte tu finanza, el enemigo suelte a tu familia, el enemigo se vaya de tu vida, de todo lo que está afligiendo tu vida. Seas realmente libre en Cristo Jesús. Es que eso es lo fundamental. ¿Qué hace usted? Yendo a un sitio. No es que allá se mueve el Espíritu de Dios. Hay liberaciones. Pero si el problema es usted. El problema no es el sitio. El problema no es el Señor. El problema somos nosotros. Que no queremos arrepentirnos. No queremos soltar eso malo. Pero queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Queremos que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Pero no somos obedientes a Él. Ahora el Señor, usted se da cuenta, hace más milagros. Personas inconversas, porque ese es otro asunto, porque el Señor sabe que a través de ese milagro va a lograr que muchos se conviertan a él. Pero si usted es un cristiano, conoce la palabra, está en desobediencia, ¿qué milagro está esperando? Obedezca la palabra para que no vengan milagros, sino para que las promesas que están escritas en la palabra del Señor, que son miles de promesas, sean para usted. No dependa del milagro, dependa de las promesas. No dependa solamente de la fe, sino también de la obediencia, del amor, de su relación, su comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, este es el verdadero evangelio. Lo demás son distorsiones del evangelio que el enemigo presenta en congregaciones cristianas para seguir oprimiendo al pueblo de Dios, para seguir oprimiendo tu vida. Por eso los que predicamos la palabra del Señor tenemos gran responsabilidad ante Dios. ¿Qué estamos predicando? ¿Emoción? ¿Estamos predicando para emocionar? ¿Estamos predicando por negocio, por ganancia deshonesta? ¿Estamos pensando en el dinero que nos deja el predicar la palabra del Señor? No, eso no puede ser. Se ha vuelto un negocio predicar la palabra del Señor. Y el Señor le dirá a esos que predican por ganancia deshonesta, por el, tras el dinero, pensando en siempre ganar más y más dinero. Por eso quieren tener congregaciones grandes. En la palabra del Señor vemos que el Señor hablaba a grandes multitudes, pero cuando nació la iglesia se reunían en las casas. Yo me imagino que por muy grande que sean esas casas, no iban a caber mil personas. Pero ahora la moda es tener mega iglesia. Eso es lo que habla de que el Señor está con nosotros. no tenemos que revisar, lo digo con todo respeto, revisemos qué estamos haciendo, cómo le estamos sirviendo al Señor, qué le estamos dando al pueblo. Realmente lo estamos guiando por el camino correcto o estamos siendo mercadería, negocio, con los ojos puestos en el dinero, por la avaricia que hay en muchos corazones de los que predican la palabra del Señor. Dios mío, perdona, perdónanos si te hemos fallado y perdona a cada predicador que está desviado del propósito que tú tienes, que son las almas, la salvación y la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de cada uno de los creyentes. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Te bendecimos y seguimos orando en este preciso día, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito buenos días mis queridos hermanos y amigos que Dios me los bendiga en este nuevo día le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí este, en el Devocional de Manantial el tema que vamos a tratar es rompiendo ataduras por desobediencias a Dios. Está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19: dice, Levan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la, de la misma manera, por la desobediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Sí. Gloria a Dios. Este, en esta mañana, dice la palabra del Señor, nos está hablando a cada uno de nosotros en esta mañana, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. ¿De dónde vino la desobediencia del huerto de, del, del Edén? Ahí vino la desobediencia del hombre. Y por esa misma manera, muchos son desobedientes a Dios ¿Por qué? Por ese ejemplo que le dio ese hombre. Pero la obediencia vino por medio de quién? De Jesucristo. Así que en esta mañana el Señor te está diciendo que sea obediente en el camino correcto que tú llevas en tu vida. No seas desobediente. En esta mañana el Señor te está llamando a ti para que seas de obediente. que no seas desobediente. Si el Señor te hace un llamado a ti, ¿es para qué? Para que te corrija de tu manera de vivir que lleva, porque lleva una, una vida pecaminosa. Una vida desobediente ante la presencia de Dios. Al Señor a muchos le hacen llamado pero no quieren obedecer el llamado que el Señor le está haciendo. ¿Por qué? Por la desobediencia que lleva en su vida. Nosotros tenemos que obedecer a quién? El llamado que nos hace Cristo Jesús. Él él llevó toda esa esa obediencia. Él la llevó en, en esa cruz del Carvario, esa cruz que Él fue crucificado. Ahí Jesucristo llevó la obediencia y en el Edén fue la desobediencia del hombre. Nosotros tenemos que buscar la, obedien la, la, la, la, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Para poder llevar nuestra vida correcta, nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón para que Jesucristo nos corrija, para que Jesucristo nos lleve siempre al camino recto. Amén. Y en el en el versículo Cristo Cristo siempre nos hace el llamado para que para que tengamos un camino correcto delante de él. Dice la palabra del Señor en Romano Romanos 11:32 dice porque Dios sujetó a todos por igual, a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Ahí nos está diciendo el Señor que por porque Dios sujetó a todos por igual, a la desobediencia con el fin de tener compasión por todos igual. Dios tuvo compasión con, él, con, esa, con, con con aquellas personas, ¿por qué? Porque Por la desobediencia que ellos llevaban. Dios los sujetó. Nosotros tenemos que sujetarnos al llamado que el Señor nos hace por la desobediencia que nosotros tenemos. En esta mañana, el Señor te está diciendo, busca la obediencia, no busca la desobediencia. Habemos muchos cristianos que desobedecemos el llamado que el Señor nos hace. Hay muchas personas que están fuera de la iglesia, que están desobedeciendo las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que le están hablando, están escuchando la palabra y no buscan no buscan la, la obediencia, sino que van a su camino torcido a la desobediencia, a hacer lo que ellos quieran, lo que ellos les parezcan. Y Dios no quiere eso para nosotros. Así que en esta mañana te invitamos a que busques la obediencia, no busque la desobediencia. Por eso es que hay muchos hogares que, que, que se han roto, hay muchos hijos que han cogido mal camino, hay muchos padres que, se, que también le están dando ejem, mal ejemplo a sus hijos. ¿Por, ¿Por qué? Por la desobediencia que lleva él también. Padre tiene que darle... Y tiene que darle obediencia a los hijos, tiene que corregir a los hijos. Ese es el Señor que está haciendo el llamado en esta mañana a muchos padres, a muchas familias y a muchos hijos que busquen la obediencia, que no busquen la desobediencia. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Tu padre de familia, corrija a tu, a tu hijo, dale ejemplos, dale principios a tus hijos. No cojas... No dejes que tus hijos cojan ese ejemplo que tú le estás dando. Madre, no, coja, no, no le des ese mal ejemplo a tu hija. El Señor te está haciendo el llamado a que sea una persona obediente, una persona correcta, una persona que sepa llevar tu hogar correctamente, no un hogar que esté a la desobediencia, que esté haciendo lo que Dios no, no le agrada. En esta mañana te invito a que... Y le clames a Dios que te, que te quite todo, todo, todo este error que tú tengas en tu vida que seas cometido un error con tu hijo, con tu hija tu padre que has cometido error con tu hijo dándole males ejemplos el Señor te está diciendo búscame y yo te ayudaré yo te quitaré yo te limpiaré y yo te haré un hombre recto y justo delante de él en esta mañana Dios te está haciendo la invitación y oramos por esas por esa personas que están viviendo una vida en desobediencia. Dios, le damos gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestra vida y vas a seguir haciendo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, orando, Padre bendito. O muchas personas que están necesitando ahora mismo, señor, una oración, señor. Muchas personas que ahora mismo, señor, han caído en desobediencia, señor. Te pedimos, padre, que tú quites, rompa esa toda toda atadura, señor, de la gloria de muchas personas, de muchas familias, padre, que están ahora mismo atadas, señor, en la desobediencia, señor, de la gloria que están dándole mal ejemplo a sus hijos, a sus hijas, señor, de la gloria. Padre, en todas partes, Señor, vemos, Señor, la desobediencia, Padre. Hay muchos niños, Señor, que están desobedeciendo a sus padres, Dios mío, Padre. Te pedimos en esta mañana, Padre, por esos niños, Señor, que seas tú rescatándoles, Señor, que seas tú llevándoles al camino correcto, Señor, al camino de la obediencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria. Te pedimos en esta mañana, Señor, con mucha familia, Dios mío, que ahora están padeciendo, Señor, de la gloria, por medio de la desobediencia, Señor, de la gloria. ¿Cuántas personas, Señor, están ahora mismo, Señor, en una cárcel, Señor, por la desobediencia, Señor? Hay muchos padres que le hacen el llamado a sus hijos, Señor. No todos los padres, Dios mío, padres, son desobedientes. Hay padres que son correctos, Señor, que llevan una vida, Señor, ...realmente correcta, Señor, corrigiendo a sus hijos como deben de ser, Señor de la gloria... ...como hay muchos padres que están, de so están Señor de la, de la gloria, dándole mal ejemplo a sus hijos, Señor... ...y te pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que tú seas, Señor, tocándole el corazón en esta mañana, Señor... ...y escuche, Señor de la gloria, lo que tú le quieras decir en esta mañana, Padre... ...Señor, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor... Seguimos orando en esta mañana, Padre. Amén y Amén. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la honra y la gloria a Él. Y ya saben, mi estimados hermanos, mi estimada hermana, busca ser obediente al Señor. Desecha la desobediencia. Revísate, examínate y ve en qué él está fallando al Señor. El Señor hoy quiere y te brinda una oportunidad para que te arrepientas, para que Él bendiga tu vida. Grandemente sé que hoy es un día para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Dios, perdona mi pecado, perdona mi desobediencia. Y hoy me acerco a ti diciéndote: Dios, me arrepiento de todo pecado. Mire lo que sucedió con el rey Saúl. qué recordará: el rey Saúl estaba en desobediencia. El Señor le dijo que no tomara nada del botín del anatema. Pero él desobedeció y el Señor lo reprendió duramente. Gloria no sea al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Pero Samuel, que era el profeta, quien Dios envió para reprender al rey Saúl, le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas en sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor ofrecer la grasa de carnero Eso es lo que el señor le dijo Samuel pensó agradar al señor con sacrificios hay mucha gente que quiere agradar al señor con su sacrificio no, no el señor lo que desea es obediencia así que obedece al señor para que el señor te salte también el señor te ponga sobre la roca firme y tú puedas pasar por encima de todas esas adversidades que la vida siempre nos presenta. El Señor desea hoy que tú seas obediente a su palabra. Finalizamos este tiempo de oración diciéndole: Dios, gracias por hacerme este llamado a revisar mi vida de obediencia a tu palabra, de obediencia a ti, que es tan importante. Hoy reconozco. Que el obedecerte a ti es muy importante sobre todo para mi vida espiritual y mi vida física para todo mi para todo mi ser que eso determina cómo es mi futuro aquí y en la eternidad hoy decido señor revisarme y ver en qué estoy fallando y corregir arrepentirme de esos pecados de desobediencia en el nombre de jesús te pido que me ayudes dios Órale, el esencia te pido que me ayudes dios para ser obediente en todo, en toda tu palabra. Reconozco que he leído tu palabra y, y no he atendido esa palabra que yo sé que me está golpeando, que es de parte tuya y que me está llamando a que corrija. Y me echo de la vista ciega para no obedecer tu palabra. Hoy me arrepiento y me dispongo, tengo la actitud de revisarme y ver en qué te estoy fallando para obedecer toda, toda tu palabra, no en par, no toda tu palabra. Gracias Señor, dame la fuerza con tu Espíritu Santo que me acompañe en esta tarea que hoy inicio con toda sinceridad, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, deseo que Dios bendiga hoy tu vida, que hoy sea un día de bendición, que salga a tus labores. A tus estudios, a lo que vaya, a tu diligencia con el poder la bendición, la protección y la ayuda de Dios, cuando regreses a tu casa, regreses con mayor bendición que cuando saliste que Dios te guarde, que Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto mantente en integridad y en santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor, Dios te bendiga